Comienza el tercer, ter, ahí tres, tres, tres, tres, tres capítulos, tercer capítulo de Upa, chalupa, cuando son las nueve ahí de la mañana estamos aquí en tu zona X, con ella, con la más grande, con mi diosa, con mi compañera, con la chascona, con la que no era rubia. Mi amiga ¿cómo te Claudia? Hola, precioso, ¿cómo estás? Un gusto verte, aunque sea por esta pantalla, y verlos a todos, oh, well, estoy well, muy well. feliz. Ah, Cuénteme hoy, hoy día tenemos hoy día un programa. Tenemos Jara al cuadrado Jara por dos Porque tenemos invitada a mi, a mi gran amiga, mi regalona A la caldita Jara Que va a estar un rato es más preciosa. con nosotros Y usted también tiene un gran invitado y, Yo también lo conozco gran invitado, pero me presento. invitado A Juan Pablo Yoga Nos va a enseñar a meditar A entrar a este mundo espiritual Y también a tener diferentes tipos de ejercicios de respiración por el uso de esta cosa, que ahora es nuestro nuevo accesorio. La mascarilla. Yo aquí es tengo la fácil. mía. Toma. A ver, Oye, la mascarilla aquí. equipo. me la pongo. Uy, yo tengo el teléfono, espera un poco me lo ¿no? dicen. Es que yo no soy más maniado que. Aquí voy, voy, voy, voy, me la estoy poniendo. A me la pongo. Ahí está mi mascarilla. Oye, a agra... propósito Oye, de emprendedores, que ahorita me regalaron un chiquillo que pues son emprendedores, que se llama Usa Mascarilla, que está en Instagram, Usa Mascarilla. Y me las, mandan, me las mandan de regalo. Esta con Kiwi. Oye, está por bien. a los emprendedores, sí. para que nos manden su videos, se contacta con nosotros también para que los entrevistemos y les mostremos su nuevo emprendimiento. Muy bien, y yo también Oye, voy a, cualquier a mostrar... Cualquier emprendimiento, menos de torta, porque el rey de las tortas soy yo. Sí, vosotros, <risa> vosotros <risa> sí. Oye, también voy invito? a mostrar porque este es mi emprendimiento. Bo. No es que ahora las ¿También? asesoras de imagen ¿También? ya no están con trabajo. Entonces, ya. Ahora, la cata para estamos haciendo estas lindas y con estilosas mascarillas de cuero, para que las quiera ¿Jara ¿La también? Sí, pues se llama Catajara también ¡Oye, el ¿no? Falta el dedo de Jara de ¿Se acuerdan <risa> de la Copa América? El dedo de Jarita Oye, Claudita, invitamos a toda la gente Bueno, nuestro programa se llama Upa Chalupa Esto no es nuestro tercer, tercer capítulo Y Upa Chalupa es un concepto de tirar para arriba y por eso le dimos a toda la gente que lo manden sus fotos. Upa Chalupa, ahí vamos a mostrar una que tiene Fakir. Upa Chalupa es el concepto de llevar a Lapa, a lupa, a, la, a, a, a, a tu hermano, a tu polola, a tu novio, a tu amigo, a tu hijo, a tu abuela, todo eso. Oye, para que manden sus fotos a, a, a tu zona X, manden las fotos, las publiquen ahí. Y a fin de mes tenemos dos pares de lentes para la mejor foto, para la más entretenida de, de Ópticas Galán. Mi compadre ahí, ¿Cómo? Cristian Galán, de Concepción, que nos regala estos lentes. Mira, esa que tengo en los hombros, ahí en la foto, es la hija de mi compadre hija. que está en Jumbel, la Javierita, la Javi. Ah, así que manden su foto así. Aquí. O más aquí, o también puede ser más en la espalda, así como está ahí. Ese es el Estefi Ese que le ve. Ah, lo veo con quién estoy, ahí que no veo bien. Ah, esa es la no, Renata, no, ¿no es cierto? Esa es la Renata. Y esa es nuestra sexóloga María Inés Sabala con el frío. Oye, Juan Pablo mandó fotos para Chalupa, ¿no? Sí, pues Juan Pablo mandó porque lo tenemos ahí ya en cámara. Nuestro presentemos, Oye, ahí está la caliza cara. Ahí está, ah, jara, que, oye, ahí está la calita jara que hoy. Bueno, después de la le la cuento la calita jara. Ahí está. La ahí ahí tenemos en pantalla. Hola, ahí estás, Pablo. Hola. ¿Cómo estás, socio? Muy ¿Cómo? bien, ¿y ustedes cómo están? Ay, aquí, aquí. Quédense, amigo. <risa> Tus consejos y tips. Sí. Este, este, este es como la, la típica mentira de la tele, que cada cuánto entran los invitados, se saludan y se han visto antes. Nosotros también nos llamamos, como me hablando con Juan Pablo, me hablado me ¿vale, cera, güey. <risa> Hace harto rato que estamos hablando, sí. sí <risa> gracias Juan, poquito por estar con nosotros, ¿eh? muchas gracias no, hermano. No, gracias, gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias. Sí, porque encuentro en este momento que es fundamental para toda la gente que nos está viendo esta mañana... Eh, darle un poquito de paz en esto que estamos viviendo Esto del, del encierro Y pensé en ti porque yo he visto tu canal de YouTube La GAN Vibra GAN Vibra, y... sí ¿Cuánto? GAN Vibra GAN, gan Vibra, Vibra, sí y... Pero, pero pregunta, pregunta, pregunta, pregunta ¿Qué significa ¿Ah? GAN? GAN, GAN G-A-N Es como, gan. G -A ganar. Es, es como gan. ganar, es como ganas, ¿no? Ganas de vibrar en el fondo, como ganas de vivir ese, ese es como el concepto que yo tengo de la de, de mi página. Vuela, de, de muy vuela. Cuéntanos un poquito de tu proyecto. Sí, mira, en realidad el Vivir es un proyecto donde yo eh, publico las cosas que yo, yo centralizo todo mi, mi trabajo ahí, ¿no? Mis clases de yoga, mis sesiones de coaching emocional. Y también trato de armar una comunidad donde pueda entregar información justamente que ayude a, a todo lo que estamos viviendo, a todo lo que está pasando. Tips, cosas como como traer todos esto, estos temas espirituales, todos estos temas holísticos y llevarlos como a lo simple, ¿no? A, a cosas que nos puedan servir en el día a día para ir superando todas las cosas que nos van pasando, para ir mejorando y para ir progresando también, ¿sí? eso es súper importante. Es fundamental. Mira, yo vi en tu canal de YouTube dos videos, mm. uno que me ha servido mucho, porque yo estuve muy pegada con dolores de cabeza que es el de meditación, porque la gente cree que entrar en meditación es como que hay que tener la mente en blanco, como que eh, uno tiene que entrar en un estado pero al ver tu video me di cuenta que no era así, que era mucho más fácil eh, al escucharte porque yo pongo tu video todas las noches y tú vas hablando y vas diciendo cómo entrar pero no es entrar en un estado, sino que es un estado de tranquilidad para mí nomás entonces me gustaría que invitáramos a todos los amigos que en realidad tienen este estigma de lo que es la meditación y que tú digas en el fondo, darnos unos tips cómo entrar en este Sí, por supuesto, mundo. por supuesto Tradicioso. que sí. Mira, mira, sabes tú que meditar, tú necesitas solamente una cosa, que es eh, concentrarte o conectarte con tu respiración, nada más que eso. Okay muchas veces si tú no sé te metes a Google y buscas meditación te vas a encontrar con personas sentadas con un ambiente súper zen eh, en un mat de sí. yoga o, o con cruce de piernas pues. con las manos pero eso eso está, o sea se puede hacer y qué rico si uno tiene la posibilidad de hacerlo si llega pero sentado. claro pero uno puede meditar en cualquier lado puede meditar sentado puede meditar bailando incluso la meditación no tiene que ser estática entonces Perfecto lo importante de una meditación es que uno tenga la capacidad de conectarse con su respiración y por ejemplo, si tú, te, si tú piensas ahora cuánta, tú, uno está respirando constantemente pero uno nunca está atento a su respiración o sea, si ahora, si ahora nos ponemos a respirar nos damos cuenta que podemos eh, controlar muchas cosas de nuestro cuerpo incluso las emociones, los pensamientos todo se puede controlar con la respiración entonces, por ejemplo, un tip para que uno se dé cuenta de, de, de, cómo, de cómo funciona o cómo, qué tan efectiva es la respiración. Fíjate que cuando uno está enojado, cuando uno tiene rabia, cuando uno está angustiado, generalmente la respiración es clavicular, es acá arriba. Por eso uno está así, uno se, como se enoja y la respiración sube. Y cuando uno está relajado, la respiración es más abdominal, es más en la guata. Entonces, sí. si tú te haces consciente de a lo mejor si estás enojado o estás como en un momento de tensión, te va a dar cuenta que tu respiración está aquí. Y si tienes la capacidad de bajarla y hacer la respiración más en la guata, de inflar la guata y bajar con la respiración, te va a dar cuenta que inmediatamente va a empezar a sentirte mejor, más relajado. Sí. Y eso lo puede aplicar en cualquier cosa, digamos. Pues, Pablo, mira, sí. yo, yo, yo, mira yo reconozco que hace, hace dos años. Yo decía, no, yo no puedo meditar, porque yo soy tan disperso, porque he tratado por, por mi trabajo, que a veces me han invitado cosas de, de respiración, de regresiones, de, de, de, de meditación, y no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo porque no puedo". me negaba y como que no pescaba mucho. Realmente es pura, eh, que uno es poco, como, como decirlo, de inculto lo más que uno dice, no, que usted no resulta, que si yo soy capo de todas las cuestiones. Es una estupidez. Bueno, y hace dos años... Eh, me invitaban a un curso que se llama es Como sacar la mejor versión de uno mismo. Se llama Benjamín ben ben ben ben ben Faibovich, que lo hacía. Ya, y perfecto. Y una meditación también. ¿Lo ubicás al Besker Faibovich? Sí, sí, sí. Sí, lo sé. Sí, muy en buena onda. Sí. Ahí en Floridencia, arriba tienen una música grande. Y se, hizo, hizo un curso, no recuerdo no sé cómo es el nombre. Muy buena onda. Es, es un súper joven de la Revolución Pingüina sí. claro. Muy buena. Con, el, con Esteban se llama Esteban, el socio, no me acuerdo de la Kamera, sí. yo. Parece, parece. Bueno, la cuestión. Que yo, yo agarré muy buena onda con ellos porque yo tengo buena actitud, pero me costaba me, me costaba mucho bueno, concentrarme en la, en la meditación y el Benjam me enseñó una técnica que me sirvió mucho, porque a mí me cuesta mucho tener la, bueno, tener la mente blanca, que es imposible, creo, ¿no? ¿Cierto? Pero, pero yo soy muy disperso, siempre estoy pensando en otra cosa mm -hmm. y me enseñó que te en ti, en ti en, en, en, en, en tu cuerpo en tu body ¿Viste? ya me desconcentraste ¿no? qué, íbamos? <risa> y me enseñó una técnica que a mí por lo menos resultó que era el, porque tú siempre respiro, mira uno para arriba y bota ¿no es cierto? Me, me hizo que en dos tiempos ¿Sí? dos para arriba y dos para abajo entonces empecé a dejar de pensar en, en las cosas del día y empecé a pensar en esa respiración y a sentir la música de a sentir las palabras y me sirvió bueno el portador en la tele estoy meditando ahora en las mañanas de una meditación de 21 días que de la abundancia que me la, me la estaba mandando mi querida amiga Renata Bravo y así me resulta, ¿cachai? Sí, y buenísimo. Es una función porque todo juegan que tiene que estar así. Yo me pongo en la cama, cómodo, tranquilo. Pero no tengo Exacto. que estar ni en función de yoga, Yota. ni. No, no, tú lo, lo puedes hacer la cuando la quieras, vital. claro sí. Incluso, por ejemplo, me ha pasado que en algunas empresas donde yo he hecho como sesiones de, de bienestar o sesiones de pausa A las personas que están trabajando, que tienen tanta tensiones, imagínate, todo el día en el computador Tensión en el cuello, en los hombros no, Yo no los puedo mandar a, una, a un mat de yoga, a meditar, a estar sentado un rato sino Si tienen mucha pega, lo que tienen que hacer es relajar el cuerpo y respirar ahí mismo tienen que hacerlo ahí, lo pueden hacer en el escritorio, lo pueden hacer sentado, o sea, no es necesario como transformarse tanto para poder hacer algo que es tan simple y tan beneficioso, así que, y fíjate, sí, sí, y como sale ahí, por ejemplo, las uh -huh. fotos que tú tienes en que sales en un lugar paradisíaco, en la naturaleza, ah, también sí. es maravilloso, Sí, claro. bueno, eso eso es ideal, o sea, eso, claro. esas, esas clases son maravillosas, pero uno no siempre tiene el, el, el, la, la posibilidad. posibilidad, claro, o sea, yo estoy acá en Santiago, estamos, estoy en una casa, yo no puedo, si si yo trato de, de, de, si yo me imagino, pucha, que ganas de estar ahí, me genero, me genero angustia, me genero problemas sí. para mí, entonces Exacto. lo importante es saber qué es lo que puedo hacer ahora con lo que tengo. Con lo que está ahora a mi alcance Entonces, eso es súper importante Conectarse con lo que está pasando en el momento presente Y desde ahí Ver qué es lo que yo puedo hacer para mejorar mi bienestar A, ver, Pero, oye, a día, este, este, es como, este es como un chascarro eh, Como a las 6 de la mañana Me senté, empecé a meditar todo, Y bueno, yo, yo comía más, Juan Pablo uh -huh. ah, y Mamón. Estaba, estaba ahí Con las manitas, <risa> y listo Y realmente Arturo, prende la estufa que hace frío <risa> Y yo no podía, no quería responder Cuatro veces ya, mamá, estoy abogado Me cagó la meditación. <risa> Oye, eso, eso, Oye, pero eso eso que dijiste es súper importante Porque fíjate claro. que la meditación La meditación también se traduce O por ejemplo en, en, en, en el idioma tibetano Por ejemplo el, el, la meditación se traduce como familiaridad, Mira. entonces eso significa que lo importante no es tener un silencio absoluto y, y tampoco es poner la mente en blanco, sino que familiaridad significa familiarizarse con lo que está pasando, o sea, si tú estás meditando y te gritan algo que puede pasar, y, sobre todo, y por ejemplo si estamos en Santiago, típico que pasa el auto, la bocina, sí. y, entonces... Claro, entonces en el fondo es familiarizarse con lo que pasa, con lo que estás viviendo en el momento Y desde ahí empezar a tomar acciones para ir mejorando Así que es súper para... bueno lo que dijiste ¿sí? <risa> Tú quieres más avanzado, sí logra poner la mente en blanco, ¿no? No, no, es imposible Es imposible no. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ah, <risa> no ya, ya. es necesario no no, no, no, no, no Lo no importante existe. de las meditaciones es justamente lo contrario, es como... En el fondo la meditación es tomar acción, es ver lo que te pasa, es conectarte con lo que te pasa y desde ahí ir cambiando. Por ejemplo, si yo estoy tengo pena, por ejemplo, o tengo rabia, claro. yo medito para eliminar esa pena. Es como en el fondo tomar acción, la meditación me sirve para tomar buenas decisiones. Bueno, yo, lo que sí yo lo he logrado, no o sabía, era reír, y ya, sí, ¿eh? igual yo te comí comido ¿Ya? Yo he puesto el ojo blanco varias veces, y tengo el poder de a otra, a otra persona poner el ojo blanco también. Ay, pero eso viene muy de cerca, voy a empezar a averiguar, ¿eh? Perdón, Juan Pablo, una bromita, no, perdón. Voy a empezar a averiguar. Oye, a... tenemos varios saluditos. Dale, dale, dale. Eh, les voy A a ver, es que estoy media piti y voy a necesitar anteojos. Alejandra... ¿Sí? Bancheri, ¿puede ser? Dice, sí, hola. Oye, ídola, muy buena persona. ¿Sí? eh, sí. Te mando muchos saludos, Kiwi. Después viene Cristian Galán, nuestro auspiciador. ¡Eso! Estamos <ríe> la foto de la, de la Javi. Hola, Claudita. Hola, Kiwi. Le mandamos muchos cariños. Ahí es donde... Oye, mira, Claudia, mira. Aquí, ah, eh, oye, nos a Cristian Galán. A mí, yo tengo lente óptico Galán, y los días me senté dos lentes, y se me... Y tú estás con problemas de la vista. Ya llamo Galán, rájate con dos lentes... Juan Pablo, ¿cómo va el ley de lente? No, lo no tengo, Pablo? no tengo. Serían tres, serían no tres. Eso. Ya vamos a sacar jugo al auspicio. Eso. No, ya además que ellos son los que dijeron que dejaste a muchas mujeres tristes en Yumbel. Es verdad. Ah. Voy no, a, a San Sebastián y al, a la iglesia a rezar. Bueno, Alejandrita oh, también sí, sí, sí. me saluda a mí Le manda muchos corazones al Kiwi ¿Qué? Manda besitos Alejandra Banchieri Ah, sí, dale, muy buena onda Siempre está activa en las redes Muy buena onda, muy, muy colaboradora todo eso. Mira, ella pregunta, dice Yo sufro de ansiedad y es heavy Como de la nada ¿Qué? llegan las palpitaciones ¿Qué puedo hacer? Ah, Igual mira. es difícil desconectarse Yo estoy tratando de lograr la calma Y conectar con mi yo ¿Qué consejo le podríamos dar a Alejandrita Biancheri? Sí, lo mismo, lo mismo. Principalmente cuando llegan esas sensaciones, primero darse cuenta, o sea, como, como no evitarla, no, no, evitála, ¿no? Es decir no, no, no me está pasando esto, sino que sí, me estoy sintiendo un espacio como de angustia, de pena, de tristeza, y al tiro, respiro y la, y la, y la respiración hacia abajo, como invitar a la respiración a que vaya hacia abajo, que no suba, ¿no? Porque de esta manera... Yo aumento, el cuerpo me aumenta la sensación. Es como lo que hacías tú, con lo, lo que me decías tú, Gui, de respirar dos veces para arriba no, y después para que... abajo. Eso significa que estás haci haciéndote consciente de esa respiración y eso ¿Bien? te invita a calmar. Entonces súper simple y, por supuesto, toda la, toda la sensación, todas las emociones se guardan en el cuerpo. Entonces, cuando tú tienes una sensación de angustia, el pecho se te aprieta, los hombros se te encogen, el cuello... Y toda, toda la cara se te tensa. Entonces, también, aparte de respiración es inmediatamente soltar, mover el cuerpo, lo que sea necesario para ir liberando tensiones de esta zona que generalmente se tensa cada vez que uno tiene todas esas sensaciones y esas emociones que son como tan complicadas, ¿no? angustia, tristeza, todo eso hay que liberarlo a través de la respiración, consciente, suavecita, y movimientos simples del sino tampoco es, es pararse en un dedo, pararse cabeza para que se solucionen esas cosas. No. Y en el fondo es pero, pero super. La super, meditación super ¿sí? Sirve mucho para la ansiedad, yo soy super ansioso a mí sí, mi, sí, te, yo, sí, yo, sí, me suelta sí, el a, a, a, a mi psiquiatra suelte. Yo realmente me tengo que levantar a las 6 de la mañana y me despierto a las 4 y en vez de decir ¡Ay, oh, qué rico! Me quedan dos horas digo ¡Puta, qué lata! Me quedan dos horas y Siempre me me a estar adelantado Y a mí me pasa mucho entonces yo les puedo decir ¡Ya, hagamos un", si un asado! ¡Esta semana en mi casa! Y yo estoy toda la semana pensando en el asado Toda la semana pensando el asado. Entonces cuando llega el asado ya lo viví como 10 veces Entonces Y me pasa con... Ya, ya lo la las mujeres también supongo que yo le dijera a la Claudia Suponte Así <risa> una idea loca La Claudia ¿Qué Claudia, me vas a decir? la semana entonces ya estoy toda, puta la, ya, ya, ya le hice la amor, le hice toda la cuestión toda la semana, <ríe> que, cuando ya cuando ya la veo. Ya le A mí me gusta mucho, o sea, lo que me gusta es claro, como que soy rápido, así de Pero degasta, es muy desgastante, porque vivís todo claro. anticipado, ¿no es cierto? Juan Pablo, es, es pobre, güey. Sí. Bueno, pero, pero también es bueno, o sea, esto, esto y es tu actitud, y hay que respetarla, porque es súper bonito también ser así. O sea, yo creo que, hay que es importante que de repente... Que te todo te... mucho más. Claro, claro, y está, y está, y está bueno también, si mientras no que te que... haga daño, mientras no te haga daño, mientras no te sientas como enojado por eso, está perfecto. Sí. Es súper bueno. Pero hay que te agotas con Pablo, porque yo estoy en la cola del banco, <ríe> estoy así, mirando cuánto, cuántos papeles tiene delante, de adelante, ¿eh? ¡Oh! Digo, ni <ríe> <ríe> yo me aguanto. Sí. ¿sí? Sí, oye, bueno, eso eso es súper importante, si uno está acelerado, sobre todo en estos tiempos que uno ocupa mascarilla, es súper importante uh -huh. tratar de buscar instancias para relajarse, ahí sí, ahí sí, porque cuando uno tiene la mascarilla acá, imagínate que, imagínate que yo, estoy caminando con la, con claro. la, con la nariz tapada, entonces la oxigenación es súper mala, y eso también produce dolores de cabeza, produce sensaciones como de mareo a lo mejor, entonces, cuando uno ocupa mucho la mascarilla, tiene que también hacer estos ejercicios sobre... casi hacer como... alguno de ¿Sí? prueba pues... para que la gente que nos está viendo, sobre todo Alejandrita, Hola. está súper ahí atenta. Incluso nos dice, sabes lo que me llama la atención, que yo siento que estoy tranquila, pero mi cuerpo piensa distinto. Y me pone carita eh, de claro. llanto, pobrecito, un besito Alejandrita. Sí, y no, además... Entonces yo creo que podríamos hacer como la prueba de los ejercicios de respiración después de usar mascarilla, ¿no? Porque la sacamos, la mascarilla. Eso, si eso. Mascarilla. eso ya, ya eso? fuiste a comprar, tú dices eso. <risa> ya, entonces tenés la mascarilla puesta, te la sacás ahí. Sacá Vamos, ahí la, mascarilla. la mascarilla. Eso. Entonces mira, qué bueno, qué bueno el comentario que dijo ella, porque el cuerpo a veces uno no es consciente. Entonces... La respiración también podemos invitar al cuerpo A trabajar la respiración Y es súper sencillo Poner la mano, una mano acá en el pecho Y otra mano en el abdomen Ya Eso, y empiezas a respirar Y cuando respira Vas a sentir que el cuerpo se expande Y después bota Y después el cuerpo se encoge Se expande y se encoge Y solamente con esa sensación de sentir Con las manitos el cuerpo Ya te estás haciendo consciente de lo que te está pasando entonces, si estás muy acelerado, solamente buscando una respiración lenta, las mismas manos te invitan a conectarte con ese movimiento despacito. Eso. Y eso al mismo tiempo te ayuda a que la respiración es suave y va haciéndose una respiración más natural. Porque si estuviste tanto tiempo con la mascarilla, lo que te produce es que vas a estar con una sensación como de ahogo. Entonces, ¿Qué? la respiración suave te invita a bajar las tensiones a relajar el cuerpo y al mismo tiempo a volver a la oxigenación natural y es súper lindo, fíjate lo simple que es o sea, esto lo puedes hacer en el banco lo puedes hacer, sí. lo puedes hacer sentado donde tú quieras entonces sí, es súper rico es súper importante hacerlo y es tan simple, son cosas súper super, básicas no necesito comprar nada, no necesito Exacto. tener ningún implemento o sea, es, es gratis, es lindo y es, es maravilloso, verdad es darse un poco de tiempo, y mira, yo, para que que soy más que un rostro bonito, yo no me he metido mucho de esto. Yo le he pasado, me activé la glándula pineal con la Carola Correa, la que es chef, que también hace todo. Muy buena onda, pero dos días, y suerte hay tips que uno no cacha. En un momento ella dice, ¿ustedes la verdad se han dado cuenta que los pajaritos cantan? Y tú te la gente se da cuenta, pues. Entonces fue un día sábado y domingo, y el domingo yo cuando me levanté, me senté en la cama, corrí la cortina, me di dos segundos están los pajaritos cantando. Y uno, eso en el día, es verdad que no se pasa Y no te digo que, ay, que te haya, en la profunda, no. Pero sé si es que es bonito. Aunque sea dos segundos, da no. ese tiempo de escuchar cosas que, tan, todo, bueno, sobre todo ahora que estamos, no quieren cuarentena, con todo lo que ha cambiado el mundo, esos pequeños detalles te pueden cambiar un poco la empezada del día. Switch. Exactamente. Es súper sanador, es súper sanador sí. hacer ese tipo de ejercicio porque, y fíjate que también es tan simple, eso son cosas súper básicas. Uno no tiene que estar así como, como buscando, no tienes que leer tanto, simplemente tienes que abrir la ventana y mirar las cosas buenas. Percibirlo, Exacto. Percibir lo que el mundo te está dando. Sí, qué lindo. Eso... Y se puso Oye, con, con el para después cuento, Juan Pablo, yo creo que para toda la gente que nos está viendo, eh, es súper importante que les contemos sobre tu libro, porque además es un libro ah. que sirve sobre todo para lo que tenemos ahora, lo que estamos viviendo ahora, y que es muy fácil descargar también, porque eh, sé que lo estás regalando, no lo estás vendiendo. Exactamente, mira, es un libro súper lindo que yo hice, ah. es cortito, se llama Herramientas Diarias de Bienestar y un ebook que tú lo puedes descargar de forma gratuita, y ahí yo cuento también muchas de estas cosas, ahí muchos de estos ejercicios, eso, son muchos Mira. ejercicios simples, son cosas muy sencillas que uno puede ir haciendo diariamente, en el fondo, el objetivo de este libro es que nos vayamos conectando con el hábito del bienestar, justamente lo que decías tú, que era como abrir la ventana, encontrarse con los pajaritos, es como eso, es como generarse el hábito positivo, que, que lo hagamos siempre, que lo hagamos constante, que en realidad no necesitamos estar, tensos todo el día, no necesitamos estar preocupándonos de cosas negativas o si sea, sí necesitamos preocuparnos de cosas para tomar acción pero en el día generalmente no necesitamos estar todo el día constantemente pensando, preocupados eh, viendo cosas negativas tenemos que buscar el hábito de cambiarlo y este libro invita a eso a hacer pequeños ejercicios, pequeñas cosas de respiración, con el cuerpo todo enfocado con el yoga no movimiento y posturas muy sencillas para que podamos empezar a descubrir esta parte positiva de, la, de las cosas, de la vida, y, y empecemos a hacer cambios desde ahí, ¿no? No desde la rabia, no desde la angustia, sino que desde el crecimiento personal y desde el crecimiento de, de uno mismo, ¿no? De hacia hacia lo, a las cosas buenas. O claro, el autoconocimiento. La Claudia decía sí. que lo está regalando y ¿cómo la si te lo puede eh, descargar? Sí, puedes mira, ganvibra.cl gan ebook. Ya. Y ahí ya, está. Buena. Ahí está listo. Tú, te escribes, tú mandas tu mail y te llega tu la correo manera. electrónico. Y viene con una meditación también de, de, gratuita como para complementar el, el libro, ¿no? Oye, Juan, yo que yo, yo ando comando repartiendo tortas, porque Q y tortas son las mejores tortas de Santiago. Comando es por todo de Santiago, de, después por intento voy a ir a la dirección y realmente paso por tu casa y me pasa ahí el libro. <risa> claro. claro. Ah, o, el se está de cumpleaños, Juan Pablo, así que ahí cuando te sí. sí. llega la torta. Eso. <risa> torta por a ver, la, la, torta, ¿La, si la torta si no la estoy regalando ¿La no la es? estoy regalando Tenemos <risa> la persona oye ya oye eh, una cosa también que yo eh, cuando hice este, este, este, estas charlas con Benjamín Pajovic también yo, yo agarré <risa> una técnica que me ha servido mucho mía, mí quizás no es aplicable a todos porque depende de la persona yo todos los días bueno cuando hice ese, ese, esos talleres empiezo a meditar a veces me olvida pero lo que sí siempre he hecho en las mañanas aparte de, de en el fondo de decretar de, de, de las cosas que quiero hacer me ducho todos los días con agua mira la cuestión es una locura para, para mucha gente es una locura ¿cachai? en invierno te bañas con agua claro en invierno todos los días mucho con agua helada todo el día me ducho con agua ya yo claro yo no tengo que lavarme el pelo pero si hay <risa> es que pasa bueno, primero tiene, tiene muchas cosas buenas eso ¿eh? te activa el, no, escucha, ya no me acuerdo tanto de, pero te activa viene cosas en el cuerpo porque hay lleno de energía y, y, y es como una reafirmación para mí ¿cachai? porque yo digo si soy capaz de meterme a las 6 de la mañana A bañarme con una abuela Soy capaz de hacer cualquier cosa en el día ¿Cachai? Exacto sí, Ahora sí. yo digo Ustedes me dieron Pero el dos oh! Y salgo ¿Cachai? Pero... Claro, no, no Eso es maravilloso, sí A una bañadita nomás Igual ah, sí. Sí, no, sí, vale, ahí el que teje y todo pero, pero rápido ¿Cachai? Sí No, súper bien y, y no es tan Súper es, es una terapia de hecho Bañarse con una abuela Sí, pero se no, activan los órganos internos. Oye, güey, tú, tú, tú, soy un, tú soy un gurú. Entonces, tú, tú, tú estás ahí sí. como... Te activaste la glándula pineal, meditáis, te alineaste sí, sí. los chakras, ¿Qué? hiciste de todo. Increíble. Pon tu turbante sí, y así... ¿qué y yo qué estoy, estoy haciendo acá? acá? Mejor me voy. Bueno, si quieres, pasa a buscar mi, el libro a mi casa también. Sí, querido Lili. Es que no sé, <risa> mira. mira yo, yo hasta hace dos años atrás era súper inculto eh, esta bueno, a ah, que va a servir la energía que la cuestión y cuando me fui metiendo y una persona fui a eh, ver fui, fui me fui instruyendo leyendo y me ha gustado ¿cachai? O sea, y, y en serio qué sirve porque yo son yo, yo energías, es la, meditación, soy la energía, un gallo ¿no? súper intenso y lo medio raro pero se puede ¿cachai? yo me puedo decir que se puede lo Oye, Juan Pablo... Es importante llevarlo a las prácticas, sí, es importante Exacto. llevarlo como pues a los... tenemos simples. una pregunta ¿Sí? para ti de Marco Aguilar. ¿Ya? Dice, hola, buen día, buen programa, sufro de ansiedad, algún ejercicio, ¿Sí? se lo agradecería. Dúchate sí. con la abuela. No, no, <risa> no. Siempre, siempre cuando, cuando son problemas de ansiedad y uno quiere hacer cambios importantes, primero tiene que ir paso a paso. O sea, lo, lo mejor es no hacer como un cambio tan grande, tan radical. Por ejemplo, hay gente que, que nunca ha hecho yoga y se siente ansioso, quiere hacer yoga ya. Y eso muchas veces produce que, que uno hace una clase de yoga, pero después deja de hacer, como que se aburre y al final no se genera el hábito. Lo importante cuando uno tiene estos, estos problemas de ansiedad es generarse un hábito de bienestar constante. Y eso tiene que bueno. ser paso a paso. Entonces, lo primero, por ejemplo, pucha, súper buen ejemplo, escuchar los pajaritos, estar en el momento presente, es como sentir lo que me está pasando. Conectarme con la emoción, conectarme a por ejemplo. Eso es súper valioso. Si yo, por ejemplo, me siento ansioso, lo escribo lo, a, me, y, y me empiezo, empiezo a describir lo que siento. Porque cuando yo describo, cuando yo me doy cuenta de lo que yo, me, lo que me está pasando, es mucho más fácil que yo pueda modificarlo porque lo tengo en la cabecita, entonces cuando yo lo llevo a lo, a lo concreto, por ejemplo, a describir, me siento, no sé, me acelero, se me acelera el pecho, se me tensa el hombro o, o me duele la espalda, por ejemplo, si yo lo empiezo a notar, después me doy cuenta de qué es lo que me pasó y empiezo a trabajar en esa zona, si, me duele, si cuando yo me pongo ansioso me duelen los hombros, yo empiezo a hacer ejercicios para liberar esa tensión, si me duele la espalda, hago ejercicios para la espalda, estiro, me levanto, no sé, hago, un, hago lo que sea necesario, pero en el fondo como es como... reconocer tu cuerpo, Exacto. lo que te está pasando en el cuerpo. Entonces voy generando el hábito, incluso después empiezo a hacerlo antes de que me pase, o cuando siento que me va a llegar una sensación de angustia, yo empiezo inmediatamente a hacer esas cosas, y ahí es, como, ahí es donde se va eliminando la sensación. Genial. Oye muchachos, me Perdón. Pero un poquito. Lo que pasa es que Juan Pablo va a estar produciendo un congreso súper importante en julio. Entonces quiero claro. que nos eso un poquitito antes sí. de los otros. Para que quisiéramos jar al cuadrado, que siguiéramos si si si ah, con la caldita y con. Ah, bueno, pero, bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ya llegó, Ferita, ya llegó. ¿Llegó? no, no ha llegado, todavía, sí. Ah, perdón, perdón, que vos, ¿Vos pa ya, pa para que se para la calda. Ya. Vos interna no va a la, la conciencia, esa para es la voz de este la conciencia <risa> <risa> Bueno, entonces Juan Pablo, por favor, lo del congreso sorry Sí, mira, es una cumbre Que se llama Cumbre de Salud Física, Mental y Espiritual Y es una cumbre también Gratuita, donde uno se puede inscribir A través de la página eh, www.saludmentalfisicaespiritual.com Y hay una cantidad De ponentes maravillosos que a mí me, que me, me tuve el privilegio de conversar Con varios de ellos, que son ya. De Chile, Argentina de España, Venezuela también, son personas relacionadas con el mundo de la espiritualidad, con el mundo del coaching, con el mundo de la, del desarrollo personal, entonces nosotros en esta cumbre le hicimos a todos las mismas preguntas, que son dos preguntas, la primera es qué entiendes tú por salud física, mental y espiritual, cómo la interpretas y cómo ves y cómo ves este momento que estamos viviendo en este momento, entonces bueno. se dieron unas respuestas tan lindas, tan hermosas, entonces... Yo, me encantaría que la gente que nos está mirando en este momento se puedan inscribir, porque es completamente gratis. Tú puedes sí. ver desde el 13 al 17 de julio. Es y... obvio que es por internet, por ¿no cierto, señor. ¿Cómo? Es obvio que es por internet para la gente. Por supuesto, todo sí, es sí, online. Todo es por internet. Sí, sí. Oye, no. ahora sí que sí, tenemos cara de cuadrado. Juan Pablo, Exacto. te puedes quedar, pero nosotros te he tomado, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Supuesto o que sí. La pega. No, no, <risas> no a las 11 claro, tengo que ir a hacer yoga en la montaña <risa> oye muchachos, <risa> para mí es un placer presentar a nuestra invitada que viene es una, pero en serio gran, gran, gran, gran amiga mía yo le digo mi regalona porque la quiero mucho nos conocimos, en, cállate, para que vean cómo es la vida que dicen que en los reality no hay amigos nos conocíamos o sea, de antes, pero en pelotón nos hicimos junta, esto hace 10 años y nunca más nos hemos separado Bien. mi gran compañera, mi amiga caldita Jara está con nosotros, hola Carlita ¡Bravo! Por ahí va a venir, por ahí viene ¡Uy, se venía a la viene. presentación! <ríe> que ahí viene, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta! Vamos. La <ríe> ¡Me paré todo mucho <ríe> la presentación! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Eso, hola! ¿No ¿Escuchaste lo que te dije? <ríe> ¿no? ¿La presentación que te hice? ¡Uy, que saque el, el audio! ¡Claudio! ¡Ah, no se le escucha! ¡Háblale por ahí! ¡Háblale no, no te escuchamos, Carlita. Pinche del audio. El micrófono. Ahí sí. Carlita, estás muda, mi amor. Carlita. Linda. Hay que, hay que escuchar un micrófono no, que tenía... Ahí sí. Carla. Se escucha bajito, parece, ¿no? Se escucha bajito, sí. Que suba el volumen. Se sube el volumen, parece, a ver. Pucha, está bascando chicle nomás Pucha, eso oh, Se la ve a la sentación <ríe> Carlita, hay que meter el micrófono Tiene que prender el micrófono Que conecto Se escucha raro ¿eh? Se escucha un poco Carlita, oh, ahí, lengua que seña Ahí, a ver Carla se, se va la señal Por la máquina no, si es el audio, yo creo que el micrófono lo sí, no tiene apagado. Carlita, no se te escucha. Apri así, aprieta el micrófono. <ríe> Hola. La no te escucho. Lengua de. lenguaje sí, de señas. No escuchar tu audio. <ríe> Hola. Carlita, pobrecita te vas a desesperar, mira está medita medita carla medita medita Eso. tómate tu tiempo. medita y sí. Respira, lo arreglar no, no rompes el computador no lo rompas la carla te la carla de la carla de ya, tío, ¿no? Ay, pero, si la carla de la carla la carla la carla con la carla la chica de <risa> es lo que tenés. A <risa> dos manos Si sí será Carlita, pero no es tan Carlita Sí, es Carlita, no es la es no. linda Es una gran mujer, en serio ¿eh? Mucha quiero que hable, ah, quiero que la escuchemos a mi Carlita ¿Y no Carlita? puede sacar ese micrófono? El micrófono? Ese es el micrófono de Kaminsky, lo pasará con el micrófono de Kaminsky No, que saque el micrófono de Kaminsky <risa> No, sacó los se los Kaminsky todo lo que hay. Carlita no te escucho mi amor no te escucho no te escucho mi vida. ¿qué hacemos socia? ¿qué puede ser Fakir? nuestra voz interna. tú háblale a Fakir, ella te escucha a ti, pero ella no. la Carlita me. ¿qué tiene la mano? vamos a conectar. ah muy bien. A o por el WhatsApp. no por el WhatsApp por el WhatsApp que salga la voz por el WhatsApp. Eso, eh. la Claudia, mira, eso también le pega la tecnología. Kiwi. llama llámala por teléfono. Es que yo tengo el teléfono para ustedes, pues. Yo tengo con el teléfono. Ah. No, no, no, no. Pero, Fakir, ¿tú tienes el teléfono en la Carlita también? Llámala. Bueno. qué bochorno, qué bochorno, pero así es la televisión en vivo. Ah, digamos que la. Oh, bochorno. weón. Se nos está yendo la ansiedad Sí, Además, sí, la ansiedad. Sí, sí, no Hay que respirar no un poquito Todo, ¿Todo tiene no solución es? a eso <risa> No, super Pablo? Sí pero ¿Tú querés un maestro en yoga? ¿Cualquier persona puede llegar a ser como maestro en yoga eh, Trabajándolo? Sí, por supuesto Por supuesto que sí O sea, en el fondo uno tiene que ir eh, De a poco y, y y, y no es necesario ser maestro también, sino lo, lo importante es que tengamos ese hábito, ¿no? Pero que, que, yo, yo veo que siempre, como son personas como tú, que son especialistas en yoga, como que hablan más pausado. Yo no podría ser, porque yo hablo tan no, rápido, ¿no? Es que es actitud, nomás. Es un tema de, de personalidad. Si no, no es ni bueno ni malo. Ahí sí, ahí se escucha. Calita. Ahí sí. Calma, calma, Espérate, voy a presentarte de nuevo porque la presentación que... Sí, presenta presenta de, de nuevo. Tenemos una gran invitada, una gran amiga mía. Yo le digo mi regalona, maravillosa mujer. Mira, para que te crean que la amistad de los Reality puede, puede suceder, nos conocimos, bueno, nos conocíamos de antes, pero en pelotón hace 10 años nos hicimos junta, junta, junta, junta. Nunca más nos hemos separado. La adoro en mi gran amiga, Carlita. Jara. Está, está? Yola, yola, yola, yola. Hola, ¡Hola, <risa> ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Ay, sí. sí Me oyen, me sienten El micrófono es el, el negro que trae la mano, el de Kaminsky Sí, este es el que Caño ocupa en la radio, pero... Ah, claro, pero no, ya no le funciona el micrófono de compadre, ¿eh? sí, Venga de. la cuestión, venga Oye, Caldita, te presento, está la Claudita, mi compañera. de todos los días Claudita. Y nuestro yoguista sería la palabra, o nuestro especialista en yoga, en meditación, Juan Pablo Jara también, que está con nosotros. Hola. ¿En serio? ¿Jara también? Sí. ¿Sí? sí. Por ahí? Eso, sí. ¿Viste? <risa> hermosa, ¿Qué buena. Mucho gusto. Igualán. Oye, Carlita, Marianito ya está en la clase por internet o no. Está en clase, por eso vino y me dijo, por favor, cállate, que me estás interrumpiendo. <risa> <risa> oh. Te ah, muy fuerte. Entonces, entonces yo Gracias. trataba de a ustedes, trataba de decirle: Me escuchan, me escuchan, y es lo que me vino sí, a contar Y dijiste <risa> algunas otras palabras también, le dijiste algún grabatito, se cachó a un lado. Es <risa> que cerré, cerré la puerta de su pieza para, que no, para no interrumpirlo, porque hoy día además está con lectura, así que. Ah, concentrado Qué edad tiene. Qué edad tiene. tiene seis años. Ay, ya. Claro. Hace, hace buenos cumpleaños El año pasado fue el cumpleaños, el cumpleaños El marianito, ¿no? Sí, pues lo pasamos bien en el cumpleaños Bueno, Pero este año es no tuvo en el cumpleaños Porque este no, año ya no, había, no, había no, empezado no, la cuarentena Sí, en marzo el sí, pues, marzo, marzo, el 18 de marzo estaba el cumpleaños, Mariano Teníamos todo listo, todo listo El mismo lugar arrendado del año pasado Sí, pues, el, el, cerca sí. de mi casa, pues la Florida Sí, habíamos sí. mandado a hacer la torta A todas las cosas sí. Eh... Y bueno, no, pues tuvimos que suspender todo Y con una tortita le cantamos cumpleaños feliz acá en la, Bueno, la torta igual la usamos Porque la torta ya la habíamos mandado a hacer Ya habíamos pagado No nos quedó otra que traerla para la casa Tuve torta como para un mes y medio más o menos tu es torta? Las mejores tortas, kiwi-tortas mejor torta kiwi. Oye, ¿te has para tu cumpleaños en agosto? Kiwi-torta te la llevas Oye, ¿verdad? Po? ¿Y qué tipos tenéis de torta de todo tipo? con sí, manjar? Tengo una que se llama la kiwina Está la, la Brigadeiro La Brigadeiro, la Prestigio caldita yo te hago la torta que usted quiera <ríe> Ay, regalo. Sí, no. <ríe> hoy los cumpleaños la calda, son muy buenos Mira, hoy ¿tienes la foto Upa, La foto que te mandé con la caldita? En Upa Chalupa, la primera persona que le hice Upa Chalupa en este concepto que inventé en mi cabecita Es con la caldita Jara ¿Está por ahí la foto con la cala? Fue para el cumpleaños, como hace dos atrás Sí, esa Porque foto es buena. vieja de un cumpleaños. Ah, no, ah, no. Ahí, ahí está la foto con, con Marianito, ¿no es cierto? ¿Esa, esa es la foto la con, con Marianito. Ay, que está buena, ah. está linda. Buena foto, linda foto pura. Esa es, la, esa, es la, esa es la onda de Lupa Chalupa. Buena energía, ¿cachai? Estar con su familia. Ese es el concepto que queremos tener aquí todas las mañanas a través de Buenísimo. tu zona X. ¿Y está Uba la foto Chalupa. con no? La idea es ah. que la manden. Raquel. que mande la foto. foto. ¿Está, tu, ¿Está la foto con la caldita? La mía con no, la caldita. la mandé, el, el kiwi la puso en su Instagram. Sí. sí. Oye, bueno, ahí está. Ahí está esa foto ahí está. Fue, la caldita como hace dos años atrás, con, con toro eléctrico, con, con todas las cuestiones, media medio cumpleaños. Este, este es un cumpleaños a la chilena. Es, un, es que Exacto. a mí me gusta celebrar, hay gente que no le gusta celebrar sí, los sí. cumpleaños. A mí me gusta celebrar los cumpleaños, siento que es bueno, un se buen se momento para estar con los amigos, de repente hay gente que uno no ve mucho, entonces hubo una instancia para reunirse, sí. así que no, yo lo paso chancho a mí, antes, a mí antes no me gustaba acelerar mi cumpleaños pero con el tiempo sí. me di cuenta que era importante era necesario sí, así que ahora muy, como muy, que, sí. No, muy bueno muy bueno, si sí, Carlita está voy a ir con la Claudia y con Juan Pablo, ya, vamos a ir los cuentos. <ríe> Sí, es que que ya, por, si, es que, si es que podemos Porque en agosto sí. Así que no sé, si, no sé si vamos a llegar a agosto Con <risa> el, Pasar agosto el, el Pasar agosto Oye, Carlos, ¿cómo has vivido toda todo la cuarentena? Bueno, Juan Pablo te puede ir con los del yoga La relajación, ¿cómo ha sido esta, esta experiencia con, con Kaminsky, con, con Marielito? Eh, eh, mira, si es que yo creo Que las primeras semanas fueron súper duras Para todos eh, El acostumbrarse a otro ritmo, el que los niños no tuvieran Clases eh, Cami estaba haciendo todo desde la casa, entonces yo creo que Cami es el que más sufría porque piensa que Cami sale muy temprano, tipo 6 de la mañana, 6 y cuarto, eh, porque él parte su programa de radio, La Corazón, a las 7 de la mañana, entonces el ya despertarse tarde, eh, o sea, bueno, igual se sigue despertando temprano, pero el, el, el cambiar su rutina a él yo creo que fue el que más claro. le afectó. Eh, eh. Y eso lo hacía como estar como un león enjaulado, ¿cachai? Como que una estaba fumando mucho, estaba todo el rato como no sabía qué hacer, ¿cachai? Y, y eso, bueno, también tiene un humor fantástico, nosotros no peleamos nunca, entonces eso también ayudaba a que tuviéramos eh, bueno. discusiones. Pero yo igual estaba nerviosa, estaba estresada. Al principio uno veía las noticias todo el rato, cosa que ahora no hago por supuesto. Ah, claro. Pero es uno está allí pegá, pegá, pegá A ver cuántos muertos hoy día Qué pasó, que no sé qué, eh, mamá fíjate, no qué sale, Cachai, la comuna de mi mamá Que vive en Peñalolén No estaba en cuarentena al principio Entonces mi mamá seguía saliendo a comprar Y todo, yo mamá no compré nada Quédate en la casa, no sé qué, cachai Como Era súper angustiante todo Pero después ya nos empezamos a acostumbrar Empezamos también a hacer nuestra propia rutina acá en la casa Con las clases online Con que tengo que levantarme Hacer el aseo limpiar la cocina, ¿cachai? Como, como que voy armando mis cosas. Cami volvió a trabajar también, ya no hace la radio desde la casa, el, solo el programa de la tarde, pero el de la mañana lo sigue haciendo desde, desde la radio. La entonces mañana. Volvió a salir, eh, volvió, Cami tiene un programa en el CDO también, entonces como que volvió al canal y, y así empezó más su rutina y nuestra rutina también empezó a acomodarse a eso. Carlita, y para y pa Marianito, ¿cómo ha sido? Porque Marianito alcanzó a ir unos días al colegio y después a la casa. Oye, Mariano fue una semana a clases. Claro. Ahí <risa> no. yo tengo un reclamo porque uno tiene que seguir pagando el colegio igual, por Gallo no, Claro. Y no te claro, hacen ni 10 decir. pesos de descuento. Nada. Nada. Nada. Nada. O sea, mira, el colegio de mi cuñada, sí, a ellos le hicieron el 50% de descuento. Mira, qué bueno. Y estos meses los puede pagar, es un colegio masón, yo creo que quizás no. por ahí no. son un poco, eh, entienden un poco mejor. Pero, y pueden pagar estos meses desde enero del próximo año, creo que fueron súper empáticos con lo que estamos viviendo bueno. a nivel ¿Cachai? Sí. Pero en el colegio Mariano, que es un colegio Montessori, que uno piensa que... ¡Ah, este es mi descargo! Que uno piensa que... <risa> no ¡Vamos no va a llegar <risa> al no? Oye, estuve a punto, estuve a punto de ir al Cernac. Eh, sí. Pero nada, como que entendieron un poco lo que yo pedía, ¿Cachai? Y lo que muchos papás pedíamos, que era que si nos hacen pagar el colegio completo, entonces háganle las clases... Obviamente no en tiempo completo, porque los niños no pueden estar cuatro o cinco horas al computador pegado, pero sí hacer más actividades lúdicas, entretenidas. Eh, ahora esto mismo que tienen esta lectura, donde los niños pueden repasar lo que han aprendido eh, y no se van quedando atrás, porque si les mandan guía y los papás tienen que hacer las guías con ellos, eh, no sabemos qué mucho aprendizaje tienen, pero en esa interacción con las guías, que son las que, eh, las profesoras, que son las que saben en, de verdad en educar, eh, creo que es súper necesario, así que bueno, eh, ahora hemos avanzado, hemos tenido más días en la semana, porque partimos con uno, ahora ya vamos en tres. Y eso le está pasando a muchas familias, que los colegios muy en el fondo han tenido que inventar esta cosa nueva de hacer las clases por internet, pero uno no puede tener a los niños cinco horas en la pantalla, claro. entonces, Exacto. también que los colegios Exacto. obviamente tienen sus gastos, pagarle a los profesores, que eso es entendible. Pero eh, no la cuota completa, o sea... Pero también le han bajado como... muchos gastos porque no gastan en luz, los que no dan el gastan. almuerzo, muchas cosas que claro. están no A eso no, no se, se deberían comprender Yo aquí a la familia. Porque ellos están ahorrando la luz, el agua, el gas... Exacto. ¿Cachai? Los casos administrativos, o sea, mucho. O sea Las claro. mismas impresiones que a nosotros nos cobran en todos los meses, nos cobran una cantidad de impresiones que se le van a entregar a los niños, esas impresiones las estamos haciendo nosotros en la casa. La casera, ¿sí? oh, entonces, claro. y muchos papás, o sea, no sé, nosotros ahora ya se nos está acabando la tinta, tuve que encargar una tinta negra, ¿cachai? Como para claro. que llegue y. Entonces, igual ha sido súper difícil y me imagino a los papás que no sé, que viven en otras ciudades, que es más alejado, Exacto. que el delivery es mucho más complicado, así que, bueno, así un tema, ojalá que los niños no pierdan este año nomás, y que, que más allá del aprendizaje, si aprendieron a leer o a escribir, que sea un aprendizaje interno con su familia, sí. eh, no sé, Mariano me ayuda, él es el señor aspiradora, él es encargado ah, de, de aspiradora en esta casa, sí. le este rol. Entonces sí, lo motivamos. Eso es súper importante, eso es super es importante, grande. como incluirlo ¿Sí? en esas actividades también, porque eso va a ser un aprendizaje super lindo. O sea, estar en la sí, casa sí. haciendo cosas, haciendo actividades, es súper. No, a los 10 a lindo. los diez lo voy a tener haciendo todo, todo el aseo. Oye, Carlita, El almuerzo. Carlito todavía no está diciendo el almuerzo, le pegáis a la cocina, chica, ¿no? Oye, sí, pocayo, yo ¿Sí? yo no, no tengo nada así que yo sí, hago todo. Eh, igual Cami eh, los días que llega más temprano me ayuda. Eh, Cami, me ayuda cocina a Cami cocina increíble. Sí, pues. Así que él me ayuda bastante con eso. Pero eh, si Cami viene más tarde tengo que cocinar nomás porque eh, el niño tiene que comer. comer? contar algo de Cami y de ti? Nunca le he contado así al aire. Muy el... bien, so, so, so. muy muy muy hijo la caldita. Y la caldita es una... En una... Un año eh, le tocó hacer la transmisión online del Festival de Dichato, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y yo trabajaba en la radio Candela, que era el mega, y el mega transmitía Dichato, entonces estábamos todos unidos ahí. Y un día me encuentro con la carta, de la Ah, no, bueno, un día fue al programa y nos contó que iba a, ir a Dichato, con Kaminsky, a transmitir la, la, la transmisión online del, del Festival de Dichato. Ya la, la entrevistamos, la ran. Me encuentro como la semana con ella, y me dice. Como le digo, ¿cómo te fue, caldita el dichado? Bien, pero me cargó Kaminsky, weón, pucha, el gallo, weón, no lo paso. ¿Y otras cosas más? Puta, el gallo, dale, callo, weón, odiada! Hablaba otra semana, hablo con ella, le digo, ¿cómo estás, Caldita? Bien, esa día como la lesa. ¿Qué te pasa? No, oh, estoy poniendo con Kaminsky. No, no me puede más, no Es verdad, es verdad, ¿no? No, sí, sí, sí, pero no, sí es fue rápido. Rápido. No, fue, no fue tan rápido, no fue tan rápido, sí, no, no, no, vamos, sí en, un en un principio me pasó algo súper loco con Cami, que yo bloqueé eh, todo lo que hoy me gusta de él, eh, todo lo cargaba en un momento, ¿cachai? No sí, sé, el cuerpo reacciona a, a rechazar todo eso, entonces yo lo miraba y decía, hoy qué tipo tan feliz, cómo está tan alegre, cómo tan buena onda, cómo tiene tantos amigos, todo caché, Ahora, y yo todo eso me cargaba. Y es todo lo que me terminó enamorando de él, ¿cachai? Como, claro. Pucha, qué bonito que sea un tipo tan positivo, que sea tan alegre, que sea tan bacán, que, que tire buena onda, que tenga tantos amigos, que lo pase bien, que le guste pasarlo bien, ¿cachai? Porque eso también hace que nuestra casa... Antes de la pandemia sí, tuvieras visitas, hiciéramos cosas, claro, como bueno. siempre con alguien. Eh, bueno. Y aquí llevamos, vamos a cumplir, sí, llevamos siete sí. años y medio, imagínate. Uh, Nunca en mi vida había durado tanto con un hombre. Nunca. <risa> <risa> Conmigo ya hay diez años, pero de amistad. Oye, no cuando estábamos en pelotón con la caldita, dormíamos uno al lado del otro. Y dormíamos poquito. Yo estuve sí? tres meses y medio despertando todos los días con la caldita aquí a, a mi lado derecho. ¿Lo cierto amiga? Sí. sí, era muy heavy estar ahí en ese reality. Eh, ah, cal... <risa> eh, yo creo que... que me preparó para esto. ¿Lo cierto? O sea, de verdad, ah, yo estuve encerrado cinco meses. el terremoto adentro ¿Viví el terremoto adentro? De, de, de Pelotón, el terremoto de, del 2010, yes. y encerrada solo con cuatro compañeros más, un productor y nadie más. Entonces, como que, bueno, Pelotón en sí, en general, me ayudó a ser una mujer más fuerte. Sí, yo. Estaba, yo estaba llena de miedo, llena de... Y esto te, te ayudaba a desafiarte a ti mismo todos los días, porque todos los días tenías una competencia todos los días al agua a las 3 de la mañana y era la como cómo. Ca ¿Cachai? No. Al agua, al agua y al agua. Y te tenías ah. que tirar con el agua congelada y tener esa, ¿cachai? como concentración de que no hace frío, no hace frío, no hace frío. O sea, ahí de verdad que aprendimos a manejar nuestra cabeza. Sí. Eh, y fue una enseñanza así, bacán, de, de que de verdad yo puedo, de que no le temo a nada, ¿cachai? Es como, vamos, ¿Sí? vamos, yo puedo, yo puedo, yo voy para allá, yo lo puedo hacer. Eh, así que nada, fue, fue una gran, gran experiencia, de verdad. No, para mí fue el después de también, fue la, fue el de, ya yo estuve tres meses y medio, acá la cara estuvo como cinco meses. Y para sí, mí fue el después, no sabes, hijo, el, hijo del rigor. Yo bajé 35 kilos, empezaba bueno, pesaba 152 cuando llegué. Y apura, puramente a pura de bolsista bueno, y deporte. A ver. a ver cuál es. Mira, mira es la calita ya. Ay, oh, que la linda, chiquitita. Oye, Entonces, la calita hicimos, una amistad increíble. hicimos una amistad increíble adentro y llevamos 10 años de amigos que nos vemos siempre. Vamos a, la, vamos a las marchas junto con mi compañera, ¿no es cierto? <risa> <risa> Además, yo me siento protegida por el equipo porque, como es sí, grande, con el equipo, Nada me pasa No, si nos llevamos bien Una, una super mujer, no porque sea médica Pero Carla Jara es una super mujer tienes un más genio y si la gente es medio más tía con ella, como digo yo Pero todos, todos tenemos nuestro genio. Oye, pero acuérdate, acuérdate que tú decías Que yo era la única que me despertaba feliz En ese reality, porque tú sí, haces este despertaba feliz. Oye, tiene, tiene un gran defecto Duerme con los ojos abiertos Yo con la realidad que la veía, bueno, me llegaba a no. asistar ¡Sí! ¿en serio? <risa> Y después te ponía un antifaz. Yo pedí, después pedí un antifaz porque, claro, la gente se asusta, yo te, pero es un problema médico. Eh, yo, te, yo el párpado, el músculo del párpado, la noche a mí no se me relaja. Entonces, ah. después que yo duermo, esto se levanta y me quedo durmiendo así. Y la gente piensa que casi que estoy muerta, ¿cachai? ¿De más? Y cuando hay cuando, cuando sí, los besos, cerráis los ojos, ¿no? Con los ojos abiertos también. No, pues con los ojos cerrados, pues Kiwi. Ahí estoy ah, yeah. jefe, ahí yo puedo manejar. Ahí sí le me relaja ah, el párpado. Pues despierta, se le relaja el párpado. No, despertaba sí. quedó, despertaba no. con su carácter, porque yo tenía a mi mano derecha la caldita jara y a mi lado izquierdo estaba la pancha puerta, una campeona mundial de las de la marcialitas de hockey y patines. También gran amigo de nosotros, que despertaba con un carácter, ¿no es cierto, Carla? Sí, enoja enojado y yo Nadie le, le podía hablar hasta, hasta como las horas, horas después ¿Cómo? Que yeah. nadie le podía hablar a La Pancha Hasta Nada, como las pues. horas después que despertaba Enojó, la vamos a invitar un día a La Pancha Puerta al programa también, no, pero tenemos bonito, recuerdo. Lo pasaba bien caldita ¿no es cierto? La, la, las pruebas que hacíamos eran increíbles Lo pasaban chancho Sí, sí. muy alta. bien Un saludito para acá Se llama Jimena Torres Cárcamo Le vamos a mandar un besito le está mandando saludos a todos a, la, a todos los eh, Jara al cuadrado y que estamos <risa> en el programa sí. así que un besito para el para. a todos bueno, muchos saludos a, a la Jime a... eso, Muchas gracias nos oh, no, vamos a empezar a despedir Oye, Juan Pablo, sí. ojalá que te tengamos toda la semana porque es sí. un gran aporte sí. Me encantaría gracia. tener a Juan Pablo sí, toda gracias. la semana la tarde a todos los todos? La... No, no, no, la Carla es invitada la... no, la... no, pero también gran aporte ¿Te puedo decirlo unos minutos más? Bueno, seguir unos minutos más entonces Oye, sí, Juan Pablo lo, lo de la, la cumbre entonces, ¿cuándo es? Para que le contemos a la catita porque no estaba Lo de la cumbre Ay. para que se conecten gratuitamente con todos estos potenciales Sí, es del 13 al 17 de julio la cumbre se llama Cumbre de Salud Mental, Física y Espiritual y ahí vamos a tener a hartos ponentes súper entretenidos, súper interesantes que justamente está muy relacionado a todo lo que está pasando porque cada uno de ellos cuenta su experiencia y cuenta como lo que ellos quieren lo, lo que ellos sienten de lo que está pasando y cómo poder resolverlo entonces está, es muy contingente, es muy actual y es, es una información muy bonita de cada uno que se abren a esas preguntas y nos dan información súper relevante. Entonces, se pueden inscribir gratuitamente en la página web, en cumbre de salud, puntocom y, yeah. y les llega el acceso constantemente en el correo, les van a decir cuándo son las ponencias. Está Ricardo Soto, por ejemplo, de Chile, que nos, que nos da una, una, una charla muy, muy linda. Bueno. Ancorin Clan, que es un español sequísimo. Son es pura gente muy, muy, muy capa de distintas áreas, medicina china también, entonces... No, con los chinos? No, no, medicina oriental, perdón, medicina oriental. No, pero eso sí. La media que se mandaron. Claro. Nadie los quiere. Pobrecito, no sé, chino bueno. Es chino bueno, sí. Es chino que Oye, Caldita, ¿cómo dan tu emprendimiento? ¿Tú pegas? ¿Cómo le echas con la pega? Porque tú también soy súper pila, ¿verdad? Y para todas partes, tenía hasta trabajo por ahí... Sí, pues, eh, oye, nada, pero espérate, antes de eso, qué bonito, Juan Pablo, que hagan esto y que lo hagan gratis, qué bueno, porque hay tanta gente de verdad que lo necesita como ir hacia el interior, como sanar ciertas cosas y como eh, a veces incluso es, estas terapias te pueden ayudar hasta a soltar la pena que tengáis y el miedo, así que qué bueno que sea gratis porque hay mucha gente que lo necesita y no tiene lucas, así que bacán. Bien. Lo importante es sí. generar herramientas para las personas, que cada uno de nosotros tenga mm. más herramientas para poder resolver lo que nos está pasando. Así que, no, súper bien. Eso. Se hace me me cariño. Te, si no escuchaste, Juan Pablo también sacó un libro, que lo está regalando también. ¿Tiene que meterse donde Juan Pablo? ¿O la Carlita lo encarguen? ¿En ah, serio? No, no, sí, no, si sí lo puede descargar gratuitamente, el de la página web. ¿Y de ese, de ese libro de qué es? Es de herramientas diarias de bienestar. Son distintas herramientas, distintas posturas de yoga, ejercicios de respiración que te pueden ayudar diariamente que son súper simples, que se pueden hacer en cualquier momento y que ayudan a generar hábitos saludables en las personas así que, no, súper lindo Es ahí la dirección gambivira.cl slash ebook y tú lo puedes descargar de forma gratuita y viene con una meditación también sí, qué bonito, súper bonito eh, bueno, eh, ese programa quedó paradísimo, eh, porque pasa la de las wey. personas <ríe> eh, eh, imposible, claro, eh, ir a las casas y todo, así que quedó parado se está viendo una, una posibilidad de poder hacerlo eh, vía online así como claro. ustedes eh, eh, pero nada, se está viendo porque igual finalmente habría que ir a dejar la mascota a la casa, entonces Ahí estamos viendo cómo, cómo lo hacemos ¿Cómo se y se puede retomar y eso. Eh, Habla conmigo también con mi Cleo, ¿eh? podríamos hacer un programa con mi Cleito, con mi perrita. Ah sí, pues obvio. Eh, bueno, la veterinaria la vendí, ¿pues tú sabí? La vendí ¿Sí, la veterinaria en diciembre del año pasado, pero lo, los dueños nuevos son súper son buenos. Eh, he seguido yendo para allá. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho, te dale, escucho dale, dale, dale. pensé que estaba pegada Me seguí oyendo para allá porque los nuevos, lo, lo, lo justo, mira sí, Ley de Murphy, fui A dueña ver. de veterinaria dos años, ya. mis perros nunca se enfermaron, nunca nada, con suerte les ponía la vacuna Vendí la veterinaria y empezaron miércoles, qué, qué ataque de, de epilepsia, qué diarrea, qué esto, qué lo otro, y ahí gastando plata, pero... Oh. Ahora, oye, eh, recordemos que la, cuando, cuando la caldita estaba en pelotón, la caldita entró con su perrito. Ay, mi tanguito, sí, es verdad, que entró con un perrito. Sí. Mi tanguito murió, po. me estaba acordando de lo hoy en la mañana, sabí Porque... Eh, yo tengo otra perrita, la canela, que es hija del ya. tango y Buena. la canela huele igual al tango. Entonces, yo te juro que tengo una obsesión por estar así como con su cuello pegado aquí y sentir su olor para poder sentir el tango, porque el tango fue tan importante en mi vida. O sea, estuvo 11 años conmigo, donde vivió hasta en Sudáfrica conmigo, imagínate. Sí, pues. ¿Por y... ¿Qué viste en Sudáfrica, tú? <risa> porque fui a estudiar inglés fui a estudiar inglés ah ya qué bueno ya ya, ya. y ya soy africans ah, <risa> ya. Eh, eh. no fui a hacer Oye. un estudio con leones la verdad el pelotón es increíble la... La... La mascota. el pelotón felino de los leones Oye, Carlita, ¿sabes qué? Alejandra nos pide si le puedes mandar un saludo a su hija Maite Escudero, que ella te adora. Oye, obvio, un saludo a Maite Escudero, un besito grande. Oye, la Maite es una gran fan que yo tengo, me sigue a todas, así que Maite te mando ¿En serio? un besito grande. Es tremenda niña y tienes una tremenda mamá, así que muchos, muchos besitos para ustedes. Están siempre ahí apoyándome. En lo que sea, así que de verdad Les mando un beso gigante Y esto hace que uno, uff, el corazón se le llene de amor Así que muchas gracias Qué bueno. Oye También Carlita, ¿sí te va a pasar kiwi, mucho Dale, dale, perdón, dale Kiwi me pide DJ cotey Mix de Tomé Le mande un saludo Oye, mira, ahí está la foto con que está en pelotón, casi a la media guatana. ¡Oye, <ríe> No, no soy weón pato laguna, con chingos. ¿Qué puede? aquí, sí, weón. Faquil, ¡Faquil, saque esa foto! Saque esa foto, Faquil! Me llamo. Ay, gracias, Faquil. Pero te quería el saludo. Nuestra no voz no interna querés. es más diablo que Dios. Sí, se hace el se hace. la nomás. Mañana a las 7 estaré conectado, güey. Te mató. El Acá está mi estudiante estudioso ah, que terminó ya sus clases. Ah, ah. Ay, ya Ay, te la Marianito. Sí. ¿Cómo estáis? Bien. Hola. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. ¿Echas <risa> de menos tu compañero o no? No. No. <risa> ¿No lo me de menos? Sí. El, él me dijo, casa, me dijo ¿Estás feliz? que estaba en la casa. Me dijo que estaba en la casa con la mamá. Ah, sí. ¿Estás feliz en la casa con la mamá? Sí. Oh, Oye. No Oye, Marianito, ahora que no está la nana, ¿cómo le queda el almuerzo a la Carla? ¿Cómo hace el almuerzo a la mamá? ¿Le que aguanta la comida, no? Sí, el almuerzo, ¿cómo me queda? Más o no, menos. ¡Cabato! <risa> ¿Quieres que vuelva la nana? ¿Quieres que vuelva la nana? No, si no le gustaba como cocina. A él le gusta como cocina mi mamá y su ya. tata. Ah. Sí, te ves? regaló Eso es que me gusta. entonces me dice no, es que si hago, hago lentejas, tengo que hacer lentejas como las hace mi mamá entonces sí. llamo a mi mamá y, le, y mi mamá me va diciendo una y una y es igual como la hago yo, solo pero a él le gustan las que hace mi mamá, ¿cachai? yo aprendí de mi mamá, si uno aprende mirando entonces sí, la arroz sí. lo hago como lo hace mi mamá, las pantrucas la hago como las hace mi mamá, el charquicán sí. todo lo hago, ¿cachai? así, solo que mi hijo vale. era un poquito mañoso, pero ahora ya está comiendo muchas más cosas eh, y eso nos tiene muy contentos Porque ha crecido un montón Ahora que come cosas más saludables Oye, así panchucas, calditas Eso no se hace mucho ya, son buenas Son, son ricas no, Yo no, la masa, no, hago la masa, no, hago la masa, todo La masa, todo sí. Qué, we, qué todo. buena Se las sí. malda las calditas si, si que que es más Mira, yo hago comida chilena Eso es lo que me gusta, ¿cachai? Cami hace cosas más sofisticadas en, ya, no, Kami, yo, yo, yo lo típico nomás Chaki pican cazuela, poroto, lenteja Todas Qué esas cosas Qué rico, ¿no? Sí, rico Oye Qué rico. Kiwi, tú le puedes mandar un saludo A DJ Cote Mix Que es de Tomé Que él tiene una radio También, buena. entonces eh, Él quiere un saludito, me está pidiendo Si le puedes es mandar un saludo DJ, DJ Cote Mix Allá en Tomé, de la en octava Tomé. región está, este, Bueno, el ahí pasó me toca hacer mucho show en toda la región, así que fue mucho, mucho, mucho con el lado de Concepción. Y le mando un gran, gran saludo. Oye, quiero pedirle disculpas. A mí me mandan mucho por Instagram que mande saludos y a veces se me olvida. Quizás me lo perdió por Instagram porque ahí tal, cura bueno, la calda, le debe pasar también que nos piden muchos saludos y a veces uno se lo olvida. Así que a todos los que no le he mandado saludos, vamos a sentar toda una tarde a grabar puros saludos para, para que queden contentos. Porque a veces uno se lo olvida, a veces uno no tiene tiempo, ¿no es cierto? Sí, oye, pero, eh, hablando de DJ, Mariano también, bueno, a Mariano le encanta aprender cosas nuevas. Él antes de empezar la, eh, la cuarentena estábamos tomando clases de batería desde el año que estaba haciendo estaba haciendo circo y ahora le dio con aplicaciones del celular aprender a ser DJ. Hablando Bien. de, él. así Bien. que le pudimos comprar ahora en, encontramos una una como tornamesa que se llama no sé de que estaba usada de, de, de un DJ y llega mañana parece no mañana llega, mañana llega y está okay. muy ahora oh. DJ imagínate este niño así ¿Cuál que ven a, tu DJ? a lo mejor no va a aprender mucha historia pero va a poder hacer una claro. buena fiesta claro. <risa> oh, Mariano Mariano me escuchas ¿Y cuál cuál sería tu nombre de DJ DJ Mariano otro otro apodo ¿DJ Ay, pero... Jara? ¿DJ Kaminsky? ¿Cómo te voy a poner? No... no, no. no sé No sabe ¿No sabe todavía? ¿DJ Pantruca. <risa> <risa> ¿DJ Caramelo igual, ¿no? Sí, sí. Como su nombre payaso sí, no. no, ese no, Caramel, se enojó oh, Se enojó con tu chiste Se enojó <risa> perdón, se El tío oh, Kiwi se produjo Kiwi Oh, pero, claro, ¿en serio? Se enojó de verdad. Porque tú dijiste caramelo, güey. Que llevan una torta. Que guiú, que a una torta. Sí. Oye, me gusta que me gusta de Mariano, cuando fui el cumpleaños de Mariano con mi nieta, está el Team Meca Está la Nicole la Lupe, todo ahí, es Solo de dos. Solo esas dos, que siguen siendo mis amigas. Pero todo todo todas, ahí. Está tío, que mirando la del Team Meca. Es muy fresco, Kiwi. De bueno, hecho, te sacaste zoqué... la foto con nosotras tres, vos, Kiwi, ¿te acordáis? La haríamos morjita, la haríamos del puesto, para verla no sí. pa el cumpleaños de la casa de Sí, te olvidaste. Te olvidaste. Pero, oiga, el Cami ¿cuándo está de cumpleaños? El está en diciembre, el 6. Ah, el 6. Se... Ah, Sagitario, ¿no? Sí. Oh, ah. Mi ex Sagitario, el 8 Uy, uh, te voy a separar, eso lo no va a terminar bien Ay, Kiwi Hoy yo encuentro que los Sagitarios son súper Pacantes no, Bueno, la calita sabe Yo puedo hablar maravillas de mi ex señora, ¿no es cierto? Una gran mujer sí, ¿verdad? O sea, y que tengáis la relación que tenéis hoy en día Con tu ex señora, me parece Qué fantástico Porque muy, personas sí, no, muy pocas personas Lo logran y Muy sí, sano. Yo lo adoro si ella están no, relajado O ella está relajada Que yo he con amigas de mi señora Con una de sus mejores amigas <risa> por contemos Mejor no contemos historias <risa> sí. no historia. eso, eso ya es demasiado Relajo <risa> pero, pero, pero si somos gente civilizada Yo la sigo, sigo adorando a mi señora Pero no como, no como pareja Como, como persona, es la mamá de mi hija Es la persona que más ha amado todavía en, en, en mi vida Tipo entonces, bonito, bueno, eh, eso no, es lo normal no, Lo anormal no es, no. es quedarse odiando Y no verse y tirar malas vibras Yo creo que lo normal es seguir ah, queriendo... exacto. Que te no, hijo ¿No es cierto? Sí, o sea, no sé no, no, Yo como no, con los ex eh, Termino y termino, pero no soy amiga de ellos yo No los sigo en Instagram no, no, O sea, si los veo en la calle Probablemente les diga hola Porque soy una persona civilizada también pero, pero así como. Bueno, ahí es distinto igual porque tú tenís una sí. hija, ¿cachai? Entonces tenéis que sí. seguir hablando. No, no pero yo, sí, yo, yo conozco hombres que con hijos y todo nunca va a ver a la señora ni a los hijos, ¿pues? Así que. Ah, bueno, ah, claro. Bueno. Eso mejor ¿sí? ni hablar de eso. Hablemos de cosas sí, positivas. Sí, sí. Como este mensajito <ríe> que tenemos de Polinda Glasinovic que dice: guajaja, Los sagitarios somos los mejores. <ríe> <ríe> ¡se Pico! Ah. No, pero yo encuentro, al menos, bueno, mi experiencia con Cami, yo encuentro que es un súper buen signo. Sí, no buen jóvenes, eh, Son tiradores son para arriba. los Sagitarios, se la juegan, son jugados. Sí, sí son como buenos, pero como suena. amorosos. Sí. A mí me gustan los Sagitarios también, muy buen ah, signo. ¿Y ¿Qué signo eres? Yo soy Virgo. Ah, todo don perfecto. Don a ver, todo súper perfecto. Entonces, eso hace que me saque de las casillas cuando las cosas no están realmente perfectas. Exacto. Entonces, eso estresa finalmente. Oye, ah. yo he a la Carla enojada cuando la Carla se enoja. ¡Oh! ¡Tiene <risa> <risa> sí, una, una cara buena! Cara. Oye, pero entonces, ¿qué con la lía? qué fue, no? Con... Ponía como una cura compañera, ¿cierto? ¡Ay! Oh, le salió todo toda la calle. ¿Y qué? ¿De no, no, no, no, no, no. No. Oye, Kiwi, querís mentiroso. O Esa no era yo. ¿Por no, qué? ¿En qué? ¿En qué mentí? <risa> yo me peleé con Carlitos Menem, acuérdate. ¿Tres? ¿Tres? Ah, bueno, no con la niña, pero con, la, con Carlitos Menem. Esa fue otra gaya que se peleó con la Nidia, ni parecía una sí, pelea callejera. Pero esa no. Sí, que la, la Claudia de sí. Las mujeres son cholas para la pelea mujeres. Pero yo me peleé con Carlitos Menem, ¿te acordáis? Y Ay, le oye, paré el pan con todos. Pa. Sí, pa. Es que era ah, como bien superar. desagradable lo o no. No, nosotros lo queríamos, pero había, había que, ¿cómo se llama? Eh, había que eh, quererlo, no entenderlo, ¿no es cierto, Carlito? Sí, exactamente, sí, Carlito. Sí. Bueno, yo terminé siendo súper amiga, Carlito, de hecho me fui a Argentina con él, eh, sí. estuvimos allá carreteando, Uf, eh, te, te, les contara todas esas sí. asignaturas, Carlito, en Argentina, en eh, eh, sí, sí, sí, sí, sí. una ciudad. Es una celebridad, o sea, Carlito entra gratis a todas partes, tiene escoltas, tiene, o sea, de verdad que es heavy. Eh, pero así también él se cree muy dueño de, de, de todo, pues, ¿cachai? No sé, me acuerdo que pasábamos unos semáforos en rojo y yo así, Carlito, por favor, no me quiero morir acá. Wow, y de hecho, el día, el día que yo me vine, eh, pasaron dos días y Carlito tocó en la esquina de su casa. Eh, con otra persona que estaba con él y todos pensaban que era yo la que iba dentro de ese auto. Entonces todos empezaron como a llamarme, a contactarme. Yo no tenía idea de que había tenido este accidente tan grande eh, y afortunadamente no, no pasó conmigo, no era mi momento, pero, pero fue heavy. O sea, y porque era su dinámica, ¿cachai? Era súper así. Cuando estábamos pelotón caldito Ya había tenido muchos choques lo cierto, Estaba quebrado entero Se arreglar los huesos ante las competencias Y caminaba Porque bueno Era amante de la velocidad Pero un poco irresponsable También mi compadre cierto. Tenía como 14 Como 14 fracturas En su ¿Claro? cuerpo wow. Y después tuvo Otro choque grande no o Si sea, le gustaba la, la velocidad Bueno es que Su hermano mayor el que, el que falleció También corría Corría en el auto Bueno sí, Los tiros son buenos el gata está golpeando la puerta No sabía Es Venga. Ay, Mariano, Mariano. No, no, no Mariano. Mira. Es la gata. Voy oh. gata, gata. a ver, muestra la decía, ¿dónde está? ¿Por qué llora? Hijo, acá está la Lola. Estaba en la, la pieza. A ver, la Yo pieza la... llevo. Es una angora, qué bonita. No, es una gata de la calle. Sí, pero no se la una angora, una pelotita blanca. Sí, es hermosa y se preocupa tanto de su limpieza bueno, los gatos en general son limpios pero ella es como sí. que sabe que es blanca y es extremadamente limpia entonces todo el día se lame, se lame y está siempre blanca reluciente y y... oye, Carlita, es fanática de los animales los quieres de verdad, de verdad, yo sé sí, sí es que los chiquitines son todos son demasiado bacanes como que me, me, me llenan de felicidad son tan lindos los animales como te dan todo sin esperar nada a cambio y un día le decía a la Carlita, estábamos conversando y dice, Me acuerdo de esto, que le hablábamos de los perros Y le decía a la Cleo, para mí, una compañera Duerme conmigo, y le decía a la Carlita Ay, me encantaría que hablaran Y la Carla me dijo una cosa muy cierta, me dijo, no, pues si hablaran No serían tan mágicos como son Sí, pues, verdad Sí, ¿no? sí lo si, su hecho no. Sí, uno interpreta esas miradas eh, Todo, o sea, como mueven la colita Todo, es tan, tan, son tan ricos Te juro que, oh, yo me los como a besos a todos Mm. A todos, a todos, ah, sí. Bueno, en esta época de, de pandemia los que tenemos mascotas es una gran compañía Sí, Mariano, yo quiero que les cuente es. que él duerme con la Lola con la gatita, ¿Eh? la gatita ah. ama a Mariano ah. bueno, todos, los, todos los, mis perros aman a Mariano yo tengo cinco perros y la Lola y aman a Mariano lo aman, lo aman, o sea, de verdad que todos corren con él, le encanta pero la Lola es su favorita eh, porque duerme todas las noches con él y lo cuida, mm. y lo protege mm. y le rotonea, Y pelean también Te juro que son como hermanos Pelean porque una le saca el auto Que después va <risa> y el Mario Bros Que mamá, la Lola me rajuñó Y yo le estaba haciendo cariño Y así se van los dos peleando todo el día Pero se aman <risa> <risa> Oye, eh, voy, a, voy a preguntar a nuestro director ¿Faquín, seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Qué pare! ¡No! ¡Tenéis que os digas! ¡Sí, sí! ¡Evo, evo, evo! ¡Carlita, báilate algo del Team Mecano! ¡Ah, ya no, no! ¡Tan, tan, tan, tan! tan mi corazón por ti! ¡Ay, qué chistoso! Bueno Con la Carlita también hace eventos de animaciones para fiesta fin de año y ahí la Carlita baila su Mecano y toda la cuestiones, ¿lo es tocarla? Sí, porque llevamos un grupo de baile y obviamente que me meto a bailar Si a mí me encanta claro. bailar Hay que la. ¿Tú cuarentena todos los días en tu casa? No, escuchamos harta música eh, pero de repente me da la locura y me pongo a bailar en la cocina y eso, pero así como dedicarme a bailar bien. quería tomar las clases he querido tomar clases de yoga, he querido tomar clases de zumba he querido tomar un montón de clases sí. pero la verdad que el tiempo no, no me acomoda No te da bien. Sí. Ya Así llegará el ves, momento Ya vendrá Ay, el momento chato. Y cuando quieras hacer yoga con Juan Pablo Ahí se pueden comunicar Eso. Oye Juan Pablo, ¿cuál es tu Instagram para seguirte? Juan Pablo Yoga Coach Juan Pablo, Arroba, Juan Pablo, yoga. Juan Pablo yoga Coach Juan Pablo Yoga Coach Eso Voy sí. a seguir al puro es, que Oye muchachos, de que no voy feliz porque ha sido un gran, gran, gran programa Sí, la calle es este programa. programa. Sí, me la mejor que la Rata Bravo, que Miguel o Juan Pablo mejor ah, que la sección. Ah, ah, este es el equipo verdadero. Ahora. Ahora. Ah, no, feliz, ver. sí. Todo ha aportado algo, pero hoy fue como el programa, como que tuvo una caída, una onda maravillosa. Es que el kiwi el kiwi sac, también sacó su lado su lado yogi, la su lado zen. Nos contó ¿Sí? que alineó, alineó los chakras, meditó, medita, se, que hizo la glándula pineal también. Es, es un, es un, es un yogi el, el kiwi. Con ¿eh? sí, no, la cara sí, que me tiene más sangre, soy sí, mucho sí. más que un favorito. Mucho más que un Perfecto, un cuerpo perfecto. Veo perfecto. Veo perfecto. Oye, no, el Kiwi es un tremendo hombre, así que si hay una mujer que quiera conquistar el corazón de este hombre, por favor comuníquese conmigo tú antes. Ah. <risa> en el Instagram, <risa> en el Instagram. Oye, no, pero de verdad que el Kiwi es un 7, es un 7, sí, un 7, sí. así que muchas gracias chiquillos por la invitación, eh, gracias por la buena onda siempre, a la gente que nos está viendo también, así que mi Kiwi querido, tú sabes que yo te quiero, te adoro y te deseo pero lo bien. mejor en este y en todos los proyectos que emprendas porque te mereces lo mejor del mundo Excelente. así que muchas gracias a ustedes también chiquillos sí. a la Claudia y a gracias. mi tocayo de, Juan Pablo de, a mi tocayo Juan Pablo de, de apellido, así que sí. mucho éxito también en, en, en eso que van a ser eh, gratuito, además para la sí. gracias sí. ¿no? muchas gracias por, por invitarme muchas gracias a la Claudia al Kiwi y a la Carlita por, por este espacio también para poder contar las cosas, para poder comunicarse también, que es tan importante estar comunicado, estar ahí conectado entre todos, aunque sea virtualmente, pero es súper necesario no perder esa humanidad de, de estar en contacto con las personas. Así es que verdad. muchas, muchas pero gracias. Nos vemos mañana. mañana ¿no? Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. ¿Mañana sé quién va a estar, Claudia? Dímelo. ¿Está directamente de Isla de Pascua o Twitty no te ah, crees oh, Ahí te regalé tú. Va a estar nuestra sexóloga. También ves, las dos veces. Perfecto sí, qué bueno. Las Excelente. dos veces hablándonos sobre los juguetes sexuales, pero oh, de forma terapéutica. Oh. No como la Mira, gente ¿ves? piensa que es algo así. No sé si lo Sí, La <risa> lo que mucho, Carlita, te adoro, Juan Pablo. Ha sido un gusto. Ver, Carlita, un besito, Carlita, un besito. Cuídense mucho, chau, gracias. muchas gracias. queremos mucho, vos? cuídense ¿Ves? mucho. Y chau. hasta mañana a todos. Chao, chao, gracias. Chao, Paquir, nuestra voz interna, gracias. Chao, chao. Éxito para todos. Viva Chile, viva Chile. Eso. <risa>